Este video, al ser derivado de este contenido, también es liberado bajo Creative Commons ShareLike 3.0. Saludos viajeros, soy Ursus, el bardo lorero. Es <ríe> lunes del lore y toca volver a la fundación SCP. De hecho, vamos a la página. Muy bien, esta noche tenemos... SCP-ES005 Apodado Caricias. <coughs> Ítem SCP-ES005 Clase de Objeto Seguro. Procedimientos especiales de contención. La sala de contención de SCP-ES005 debe estar habilitada para tener en funcionamiento equipos médicos básicos de soporte vital, reanimación y alimentación por sonda. El sujeto que actualmente se encuentre retenido dentro de scp 005 debe estar visitado cada 12 horas por un psicólogo o bajo propia demanda del sujeto en situaciones de estrés. En estas situaciones, está permitido administrar sedantes al sujeto si el sujeto presenta dificultades para ingerir alimentos debe ser alimentado mediante una sonda nasogástrica en caso de fallecimiento o relevo del sujeto se debe buscar un sustituto inmediato entre los miembros del personal de la clase D que debe ser introducido en SCP-ES005 y retenido con los elementos de sujeción del interior del mismo si no se encuentra un sustituto en menos de 48 horas el ala 5 debe ser aislada temporalmente reteniendo en su interior al equipo asignado a scp 005 hasta la llegada de un nuevo sujeto y ese es el final de la primera sección y aquí arriba tenemos una imagen de scp 05 en su localización original como podemos ver es una máquina de fotos de esas que hay como que en los malls continuemos descripción SCP-ES-005 es una cabina de fotomatón de la marca oculto que afecta a la percepción táctil de las personas que se encuentren en sus alrededores y más notablemente en su interior. Las personas que se encuentren en las inmediaciones de SCP-ES-005 notarán leves sensaciones de presión, frío o calidez en áreas localizadas de su piel. Las percepciones anómalas pueden observarse de manera indirecta. A través de variaciones en la temperatura de la epidermis del sujeto o una disminución del riego sanguíneo de los capilares en las áreas presionadas. Este fenómeno puede presentarse en múltiples personas a la vez, y no se ve afectado por la existencia de barreras físicas entre dichas personas y scp 005 scp 005 ampliará su radio de acción hasta afectar al menos a un ser humano, los efectos provocados por SCP-ES-005 no varían según el tiempo de exposición u otros factores, manteniéndose constantes hasta que una persona accede al interior de SCP-ES-005. Si una persona toma asiento dentro de SCP-ES-005, los efectos anómalos dejarán de manifestarse inmediatamente en las personas que se encuentran en el exterior. Solo en este caso, SCP-ES-005 afecta a una única persona, por lo que se ha establecido que el método de contención óptimo consiste en mantener siempre a un sujeto en su interior. Mientras que cuando SCP-ES-005 afecta a una persona que se encuentre en su exterior, las sensaciones táctiles se mantienen constantes. El sujeto que se encuentre en el interior de SCP-ES-05 verá aumentada su percepción del fenómeno a medida que pasa el tiempo. Esto se traduce en una mayor definición de las zonas en las que siente presión o diferentes sensaciones térmicas. Los sujetos usados en la contención de SCP-ES-005 hasta la fecha han definido las sensaciones anómalas como altamente similares al contacto de las manos de un humano adulto. A pesar de las pruebas físicas en los sujetos de que efectivamente parece haber un cuerpo presionando su piel, no se ha podido determinar la fuente, ni por tanto prevenir dichos contactos. El número de manos que un sujeto siente sobre su piel aumenta proporcionalmente al tiempo que pasa dentro de la cabina, así como la claridad de dicha sensación. Cuando la piel está cubierta completamente de zonas presionadas, los sujetos informan que sienten dichas manos moverse, arrastrándose sobre la piel del sujeto. El efecto causado por SCP-ES-005 no se ha manifestado de manera activamente nociva para la salud más allá del estrés natural causado por la situación, a excepción del incidente ocurrido en el sujeto D-33760 ver el archivo anexo a este documento y ese es el final de esa sección tenemos un anexo que leeré en un momento pero como podemos ver SCP-ES005 es una máquina que produce algún efecto sobrenatural en el que aparecen manos o bueno hay manos invisibles que presionan la piel de las personas que están dentro de la máquina y por alguna razón la máquina siempre está buscando una persona y si no la encuentra, comienza a expandir su radio de acción hasta encontrar a alguien. No sé realmente qué pueda llegar a hacer si no encuentra a alguien. Pero contenerla no parece particularmente difícil para la fundación. Vaya, es un trabajo horrible para quien sea que tenga que hacerlo, pero no es particularmente difícil. Por eso se le considera de clase seguro. Mientras tengas a alguien a quien poner dentro de la máquina, puedes mantener a la máquina tranquilita, básicamente. Ok, ahora leamos el anexo. Anexo. Informe 005, diagonal D33760. El registro de tiempo comienza en ceros. D33760 es introducido en SCP-ES005. A las 6 horas y 14 minutos, D33760 informa de una sensación de frío en su hombro derecho. Censurado. A las 24 horas y 56 minutos, D33760 informa de molestias causadas por la presión. Un miembro del equipo médico comprueba su estado. D33760 intenta liberarse de las correas de restricción. Con vehemencia durante el examen médico, no se encuentran signos de lesiones causadas por el efecto de SCP-S-005. Censurado. A las 60 horas, durante el chequeo rutinario se observa que más del 50% de la epidermis de d 33760 presenta signos de estar siendo presionada. Censurado. A las 129 horas con 56 minutos, d 33760 informa por primera vez de que siente movimiento en su piel. Debido a su comportamiento exaltado, se decide administrarle un sedante suave. 132 horas. Durante el chequeo rutinario se observa que las marcas de presión se mueven lentamente sobre la piel del sujeto. Aprovechando el estado de semiinconsciencia de D33760, se hace un recuento de las marcas de presión claramente identificadas como manos, hallándose un total de 137. 143 horas con 2 minutos. D33760 vuelve a caer en su estado de ansiedad, intentando liberarse de las correas expone que las manos han comenzado a moverse hacia su cara. Nunca antes se había observado un movimiento coordinado de los efectos de SCP-ES-005 144 horas con 32 minutos. Tras la administración de un calmante, se realiza un examen médico extraordinario AD-33760 con la asistencia de la doctora Santa Marina para realizar una entrevista a D33760. 145 horas con 21 minutos. D33760 insiste que las manos están intentando abrir su boca separando su mandíbula. 147 horas con 7 minutos. La boca de D33760 permanece abierta a pesar de sus aparentes esfuerzos por cerrarla. Un miembro del equipo médico confirma que el interior de la cavidad bucal DD33760 está siendo presionada desde dentro. Durante el examen se observa una dilatación del comienzo de la garganta DD33760. En este momento sufre arcadas y vomita. 149 horas y 28 minutos. Ante las evidentes dificultades para respirar DD33760, se le proporciona respiración asistida. 159 horas y 47 minutos. Mediante una cámara endoscópica se observa que el interior del estómago de D33760 parece estar deformado e inflado. De 33760 emite sonidos inarticulados ante la presencia del personal médico. 161 horas con 27 minutos. Se emite una petición de eliminación, firmada por la doctora Santa Marina y los miembros del equipo de nivel 2 o superior. 163 horas y 41 minutos. D-33760 fallece. SCP-ES005 imprime una serie de 16 fotos de carnet de D-33760. La autopsia revela derrames internos provocados por la ruptura de varios órganos. No se ha vuelto a producir ninguna impresión de fotos desde el evento. Ok, ese es el final de este archivo. Comparado con los anteriores, no me parece tan perturbador. Digo... Igual que el rey del árbol están usando personas para hacer experimentos y específicamente esta vez para mantener al SCP bajo control. Pero cuando menos esta vez no son niñes. De hecho aquí vemos, no recuerdo si por primera vez, el uso del de personal de clasificación D. Que son básicamente los que están en la línea de fuego cada vez que se requieren personas que estén presentes o que interactúen directamente con los SCPs, suelen ser personal de clasificación D y muchas veces se sacrifican de esta forma también comenzamos a ver nombres como Doctora Santa Marina que no sé si aparecerá más adelante pero a veces se nombran a personas que están a cargo de los experimentos o de un área específica o de un SCP específico y ya llevamos 5 SCPs, bueno, más o menos, porque el primero como que no cuenta tanto, por así decirlo. Pero ya llevamos varios, y hemos visto varias cosas. Tenemos el casi horror Lovecraftiano del parásito acústico, el incidente interesante de la baliza de libertad, el perturbador caso del rey del árbol, y ahora también otro caso bastante perturbador con caricias. Y todavía no hemos abarcado todas las posibilidades que hay de SCPs, hay muchas cosas, o sea, baliza de libertad involucra cosas un poquito espaciales, pero no tanto, parásito acusto involucra cosas como que de otras dimensiones, quién sabe de dónde sea el parásito, el rey del árbol es algún fenómeno que modifica la realidad, y caricias es un objeto, es un objeto extraño que hace una cosa sobrenatural, sin razón aparente, y de hecho el siguiente SCP, el 006, se llama el sombrero del abuelo. Así es que vamos a ver otro objeto que hace cosas extrañas. Y conforme pasen los archivos vamos a ir viendo más experimentos, reportes de campo, que son detalles de cómo se encontró el objeto o cómo se contuvo originalmente. A lo mejor más nombres de personajes y aventuras del de personal de clase D se va a ir poniendo muy interesante y espero que les esté gustando tanto como a mí porque a mí me encanta este tipo de cosas extrañas estilo creepypasta en especial cuando son una especie de universo como lo es la fundación SCP y cuando hay tantas personas contribuyendo con sus propias historias, sus archivos y demás y como les dije hace un tiempo creo que en el, la introducción de esta serie aquí a la izquierda Déjenme moverme, aquí a la izquierda tenemos, bueno, SSP Internacional, pero también tenemos relatos, y tal vez podríamos leer algún relato en algún momento, no creo que muy pronto, espérenme voy a regresar, no creo que muy pronto porque me gustan mucho los archivos, de hecho suelo preferir los archivos sobre los relatos, ya les había contado esto, pero me gusta mucho el formato que tienen, pero bueno, eso es todo por esta noche.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 Ahora sí, nos vemos la próxima fogata, viajeres.